O sea que la ciudad lo importante es la gente que, que hemos crecido aquí, que vivimos por largo periodo de tiempo. Y yo creo que ese, además que eso es lo que hace que, que una ciudad sea sostenible, que se pueda mantener a largo del tiempo y no se convierta en un objeto de museo. En el momento que, que tú la, la ciudad deja de habitarla o estás pensando en el que viene más que en el que residen ya,